Hasta cuándo va a estar el tema constitucional vigente sin definición alguna, digamos porque eso sí está introduciendo un elemento de desestabilización en términos de que no se termina de zanjar, o sea mira, escuchaba eh, hoy día eh, eh, lo, lo, lo, los funcionarios digamos de, de, de la izquierda y la derecha que no logran acordar, las mesas se suspendieron hasta el lunes, o sea, el presidente dice que hay un mandato de cambiar la constitución sí, de hace dos años, hace dos años votamos para cambiar la constitución ...ese mandato está vigente hasta cuándo, dos años más, cinco, diez, treinta... ...alguien lo tiene que decir o queda al arbitro del presidente de turno... ...porque podemos no zanjar esa discusión cortito, no podemos no zanjar esa discusión... ...en tres años viene un, un presidente de otro color político, en fin... ...y tiene una realidad distinta, Entonces, ese mandato de entrada... ...que lamentablemente fracasa en el plebiscito de salida... ...está vigente según el presidente, porque lo ha dicho varias veces... ...se lo dijo a Julio César en el matinal de al lado, lo dijo ahora... Está vigente. Ok, perfecto, presidente. ¿Hasta cuándo está vigente? ¿Hasta que, ¿Hasta que salga qué cosa? La respuesta del presidente tampoco. Es la mejor. Porque evidentemente, si el gobierno cree que el cambio constitucional es matriz para el país, un cambio constitucional, me imagino, para quienes persiguen una nueva constitución, tiene por objeto mejorar todas las áreas de la vida social, incluyendo la seguridad. Entonces. El presidente lo que debe hacer en su mensaje, entiendo, es convencer a la opinión pública de que el cambio constitucional es necesario para tener un país más seguro, más justo, en fin. Bueno, yo he escrito recientemente sobre eso y creo que hay que escuchar a la gente. Hay que escucharla. Eh, en otro programa, hace muy poco, a Roberto le gustó mucho una frase que era Vox Populi Vox day Day. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, sería bueno que el gobierno escuchara la voz del pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? El pueblo quiere que pare la inflación, primera cuestión. Yo creo que el presidente, a quien lo he escuchado atentamente esta mañana, debería tener en cuenta de una vez por todas que si no se enfoca en los dos primeros problemas que tiene la ciudadanía, que son esos dos, no sacamos nada. Yo, yo creo, presidente, con todo respeto le digo, que hay que parar esto. Hay que pararlo, porque esto está grave. Ahí lo estoy viendo en la pantalla. Esto está grave. y Por lo tanto, yo creo que de una vez por todas, hay que proteger a la gente decente de este país, que no está escondido en sus casas, que no se atreva a salir porque tiene miedo. Este es el mundo al revés. Los delincuentes andan en las calles sueltos, y, la, y las familias viven encerrado y las pymes tienen que poner cobertores. Como pudieron observar en el extracto, efectivamente lo que dice José Antonio Neme tiene toda la lógica del mundo. A pesar de que la opción del apruebo se haya impuesto magistralmente por sobre la opción del rechazo en el plebiscito de entrada, esto no necesariamente significaría que actualmente la población estaría de acuerdo con tener una nueva constitución. La razón primordial de esto, sería que la opinión de la gente cambia en el tiempo, al igual que se modifican sus prioridades en función de las condiciones actuales de vida. Por lo tanto, es muy probable, que existe una gran cantidad de personas, que quizás no estén de acuerdo con la redacción de una nueva propuesta constitucional, sino que quizás, se inclinarían más por reformar la actual constitución para satisfacer las urgencias de la gente. En ese sentido, cobra aún más relevancia la importancia de tener un nuevo plebiscito de entrada donde se le pregunte a la población si prefieren redactar una nueva constitución desde cero o si preferirían redactar la actual carta magna. Además, en dicho plebiscito de entrada, también se debiese consultar, si la ciudadanía prefiere que la redacción o las reformas sean realizadas por un órgano 100% electo democráticamente, si debiese ser de una composición mixta entre expertos y convencionales, o si debiesen ser electos solamente expertos. De todas formas, sea como sea, tal vez... Gabriel Boric comete un error garrafal al asumir que la votación del plebiscito de entrada del año 2020 aún se encuentra vigente, lo que genera aún más críticas hacia su persona.